Preparado. No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. un éxito, tenemos algunos objetivos. No necesito ayuda. Hemos sufrido bajas, pero resistimos. nuestros refuerzos las fuerzas estadounidenses controlan el sector alfa Ahora controlamos el sector ECO. No, no Nos faltan pocos sectores. ¡Controlamos la mayoría! Tenemos todo el sector Delta. El enemigo controla el sector bravo. Objetivo perdido. Debemos recuperar el control. Si no les detenemos, las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores. El sector Charlie está asegurado. Nuestras tropas están asaltando... Del sector Delta. ¡Cuidado! Aquí hay alguien. No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. 对 <laughs> Controlamos la mayoría de los sectores del campo de, el campo de batalla. El, el de sector de ya está totalmente asegurado. Hemos capturado Alfa 1 el objetivo Bravo-1. ¡Necesito un médico! Objetivos asegurados. Tenemos el control del sector chat. Hemos asegurado un objetivo. Tomado el objetivo Bravo 2. Tenemos el control del sector Bravo. No nos quedan muchos recursos. ¡Tenemos que ganar ya! Si no les detenemos, las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores. Hemos perdido un objetivo. Nuestros aliados están asegurando el objetivo Bravo 1. estadounidenses han ganado esta batalla, pero no ganarán la siguiente.